Mi nombre es Erika Sánchez Chinchía, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas en México y eh, he llegado a esta escuela, esta maravillosa escuela, por medio de la movilidad internacional, eh, el Programa de Movilidad Internacional en el cual tienen un acuerdo en común eh, el Instituto Politécnico de Aguarda y la Universidad Autónoma de Chiapas. Lo que más me gustó de Portugal sin duda fue la gente, la gente realmente creo que es lo que no te decepciona en ningún momento. La comida es maravillosa en cualquiera de los lugares. Eh, el clima es muy cambiante. Realmente la gente cuando piensa en Portugal, lo primero que piensan es que hace mucho calor. Sin embargo, creo que solo habían llegado en verano. Sin embargo, Portugal es, es de ambos lados, tiene contrastes. Los contrastes de Portugal son muy bellos también porque uno no se puede imaginar que haya tanto nieve como... Eh, playas tan hermosas y partes verdes, sin embargo creo que lo que también me, me ha encantado de maneras que no había podido imaginar eh, fue el vino y, y es que en Portugal es el, uno de los principales productores de vino que también es muy famoso y los vinos son increíbles y el, el precio también acá es bastante distinto, el costo de vida en relación a la calidad es mucho muy superior a lo que cualquier persona hubiera esperado. Y sin embargo, también me pregunto cómo es que en el resto del mundo no se está hablando de Portugal. Creo que Portugal es maravilloso por todos los aspectos, sin embargo, principalmente por la comida, por, por el clima, los lugares y las personas. Creo que fue lo que más me gustó de esta experiencia. La repetiría sin duda y muchas veces, porque la escuela, también de lo que más me gustó acá fue la escuela, los talleres en general, Tuvimos un viaje en el cual conocimos un poco más del Instituto Politécnico de Aguarda y los talleres son bastante bien equipados y para hacer una escuela pública creo que da más de lo que cualquier persona esperaría de una escuela pública. Creo que sí, creo que sí es de las escuelas más maravillosas del mundo.